lamentando eh, ese pesado dolor de la familia. Agarra al ladrón y lo encadenan. Vamos a ver esto, señores. Súbalo. ¿Qué está pasando aquí con este joven que lo pesaron? Dice que no dice que estaba robando. Sí, mira, es la tercera vez que él se nos ha ido. Que le hemos cogido atrás y se nos ha ido. No, que debe, Esa no, casa no, no, que no. tenemos ahí, a la yo le ha robado nada. todo el sin. Uno por que uno, que ya, uno se lo ha ido robando. Aquí en la casa de, de, del coronel de aquí se llevó una bomba y salió huyendo. Y siempre sale corriendo. Y hoy nosotros es le, teníamos, le teníamos cinco guardianes dispersados en toda la zona cuando vino a desmantelar la casa de nuevo. Porque nada más le quedaba es un solo centro a la a casa. La, la ¿Tú ves? Entonces salió huyendo por allá, nosotros lo, lo, lo atrapamos. Así que ya, ya tiene tiempo haciendo varios robos aquí. aquí. no se sabe cuántos robos ha hecho aquí, llevándose la varilla de las construcciones, los materiales, cemento se ha llevado de, de la construcción. Allí se llevó 20 fundes de cemento. Ah, pues el constructor. Hay no, constructor. el tipo, el tipo vive, vive recogiendo aquí todo, mire la hora que es, y ya usted sabe, de esta mañana cargando. Señores, aquí es un azote los ladrones. Eso pasó aquí, ¿verdad, Jorge? En, en el Doral. Se dice. Entonces, tiene a todo el mundo en azote. Cuando pasan cosas así, que a veces es por el vicio que tienen, debe haber un programa, tanto de la policía como eh, director de prisiones o algún programa, porque se le nota que es vicioso, sí. que usa estupefaciente. Entonces, debe haber un programa que lo rehabilite como persona, que lo eduque. Que sepa, que analice que lo que él está consumiendo lo está llevando a eso. Sí. Eh, hay, hay una declaración del ladrón. Vamos a ver qué dice el ladrón ahí, que, que él también habló y dijo por qué estaba robando. Por ahí vamos a escuchar. Ese otro lo vamos a llevar? Aliado. Yo no robo aquí, viejo, yo nunca he entrado a robar, yo le miro la cámara de frente. Llevo 20 fundes de semana. Ah, pues es el constructor. Hay no, constructor. el tipo, el tipo vive, vive recogiendo aquí todo, mire la hora que es y ya usted sabe, de esta mañana cargando cosas. Dime, usted eres acusado de varios robos aquí no, en no, esta organización. Yo aquí nunca he robado, viejo. Yo aquí nunca he robado. ¿Y cómo te apresaron a Me agarraron de aquel lado, en la mate mango. ¿Y qué tú, qué tú hacías para aquí? Comiendo mango, yo estaba, y me agarraron, me trajeron para acá. Pero, pero me dice que tú ya has hecho varios robos aquí. Aquí, ¿por qué no me hubieran agarrado ni me hubieran avaliado? Yo no robo aquí, viejo. Yo nunca he entrado a robar. Yo le miro la cámara de frente. Yo aquí nunca he entrado a robar. Nunca he entrado a robar. Yo aquí nunca he entrado a robar. Aquí, a Doral, nunca. Y lo grande es X que si no tiene prueba. Va para su casa el ratico. No, yo quiero saber cómo digo. Me imagino que fue que se voló. Porque recordemos que la, el residencial del Doral, eso, ¿Sí? eso es cerrado y es privado. Para tú entrar ahí, tú tienes que tener una autorización. Me imagino que se voló, no, ese se voló. Entonces, ¿pa? ¿qué hace ese hombre? Supuestamente dice que está comiendo mango. Hay tanto mango en este pueblo que vea dónde está comiendo mango. Eh, eh, eh, en, Justamente en una residencia privada. ¿eh? Justamente en, en una residencia privada, privado. Ah, yo los mangos lo llaman ¿eh? como, como ahí, <risa> como es Santico, como el que la, la, bomba, la bomba. La bomba lo llamaba. Que la bomba llamaba. <risa> esa noticia fue ¿Cómo sé, es eso. <risa> Óyeme, ven, llévame. Es un problema de adición que tiene la persona. Debe haber alguien, un centro. Ahí está Igual Crea, pero Igual Crea es voluntario. Sí. Tiene, ¿Tiene que, que haber ser un algo programa que... de ayuda para ese tipo de personas. Claro, un programa de ayuda para que no sigan cometiendo más locuras.